Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar una forma de hacer mockups profesionales para vuestros libros, vuestras revistas, portadas de CDs, productos digitales. No, no es Canva. <ríe> si estás pensando en Canva, no es Canva. Tampoco es Photoshop. Es otra forma de hacer mock-ups muy fácil, muy sencillita, sin ser un diseñador y con cero habilidades de diseño. No te hace falta hacer nada de nada para que tú puedas hacer mockups profesionales sin gastar dinerito y además puedes poner este tipo de ofertas en sitios como People Per Hour, Fiverr, Vintepila u ofrecer tus servicios como para hacer mockups profesionales en sitios de Facebook donde la gente necesita portadas, en Amazon donde la gente necesita portadas para sus ebooks y sacarte un dinerito. Yo te voy a presentar cómo hacerla y ya tú decides lo que puedes hacer con esta herramienta.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 Sobre todo guárdalo en tu lista de reproducción favoritos, hazte una lista de cómo ganar dinero y mete este video porque te voy a enseñar cómo puedes generar ingresos haciendo mockups profesionales o haciéndolos para ti, yo los hago para mí, pero ya cada uno la utilidad que le dé. Bueno, vamos a ver la herramienta de la que te estoy hablando. Es esta, se llama Play y es una herramienta que te va a crear vídeos profesionales, mockups realísticos, portadas en 3D, libros, revistas, banners animados y todo en segundos. Mira, este es el tipo de, de mockups que puedes hacer. Ahí lo tenemos, mira, una herramienta que necesitas para crear vídeos mockups, websites banners, en fin, voy a adelantarlo a ver si nos, nos deja ver. Mira. ¿Ves? Son bonitos. Libros, lo haces con PowerPoint. Mira qué bonitas son. Son súper monas. Mira. Puedes cambiar el color, el estilo. Son súper bonitas. Vamos a ver qué tiene. Mockups con explainer videos. Promo templates. Magazine layouts. Es decir, diseño de revistas. Libros. Cover designs. Covers en 3D. Páginas en HTML, banners estáticos y animados, camisetas, no sé cómo le llaméis a las camisetas en tu país, aquí son camisetas, aunque son en México, que son playeras, en otros países, remeras, y si me equivoco, perdón, <ríe> no me, no me lo sé todos, pero bueno, es, ahí los tienes, mira, ves, aquí no, no tiene nada de mock-up, y vamos a ver alguno que sí tenga, mira, qué bonito es, ves, esto es, es una belleza, es una caja, es muy bonita. Todo lo manejas con tu PowerPoint. Es muy, muy facilito. Tiene efectos. Mira, se integra súper fácil. Está muy bien. Mira qué bonitos son. explainer vídeos. En fin, ya tienes muchas cositas. Mira este qué bonito es. A mí me parece muy bonito todo lo que sea mockups. Porque son muy atractivos. Los necesitamos siempre. Y, por ejemplo, Canva, que es súper buena y gratuita. No acaba de darle... El, al mockup, lo que a mí me gusta esa profesionalidad, no se la acaba de dar bueno, pues con esto se soluciona es muy bonito, mira qué bonito estas son revistas Mira, aquí está, te dice cómo hacerlas mira, súper bonita y son muy fáciles de gestionar tienes muchas cosas que, que aplicar con este, con este tipo de templates que ya están hechas, tú simplemente las, las pones a tu gusto, ves 10 book layout templates aquí están, míralos estos son por dentro son bonitos, son bellos. No solamente te trae el exterior, sino que también te traen los interiores. Portada, contraportada y los interiores, que está muy bien, son bonitos. Luego este tipo de portadas, también el cover, cover design, que son estos. Mira, ves, es súper fácil hacerlas. Tú la haces y él solito aplica todo y le da el formato que, final que tú quieres. También pones CDs, box covers, a mí me encantan los box. Luego los 3Ds, es esta, las realistas 3Ds. Tú pones ahí y él se encarga de todo. Tiene unos, unos efectos ya preparados o scripts preparados y se encarga de todo. Tú ya no tienes que hacer nada. Míralos, son estos. Son bonitos, son muy bonitos. Cajitas, CDs con efecto 3D, mockups de ordenadores distintos, tablets, teléfonos inteligentes, magazines, T-shirts y más clothings. Míralos, súper bonito. Bueno, esto nos va a costar la friolera de 37 dólares. 37 dólares. Pero si tú quieres un poco más, porque aquí te pone que son solo 8 explainers, 3 web, 10 magazines, 10 books, 120 covers, 64 storyboards, 53 3Ds, 29 T-shirts, 96 banners y 4 HTML landing page. Si tú te vas a Fiverr y tienes éxito, solo tienes 10 magazines, por ejemplo. Y luego ya tendrías que crear más. Pero para eso están los upgrades. Este, por ejemplo, tiene upgrades, como todos los productos. Mira, me voy a ir hasta arriba. Duplica tu paquete y además vas a tener los derechos de desarrollador para que tú puedas vender lo que tú quieras. No las licencias para lo que yo te estoy dando, sino la licencia de desarrollador para que puedas vender tus creaciones a tus clientes. ¿Qué más nos dan? Nos van. Hay más cositas, no me voy a detener. Simplemente voy a ir al final a ver qué más, en qué nos ha crecido el paquete. Bueno, nos dan muchas cosas. Está hasta arriba, así que tendré que ir una por una. Módulo 1, 10 mockups de video explainers. 10, además de los que ya teníamos. Web Promo Templates, otras 5. Otras 14 modelos de revistas. Otros 20 diseños de libros. Está bien, porque 20 aquí y aquí que ya teníamos 10. Ya son, ya son 30. Ya puedes hacer cositas con ellos. 30. Luego nos dan 180 cover templates. ¿Ves? De estas de libros. Otros 180. Y con sus CDs y libro. Está bien. Están, está bien. 74 nuevas portadas en 3D. ¿Ves? Estas. Están geniales. Más box mockups CDs mockups Gatien mockups ¿Ves? Ya son, son diferentes. Son bonitos. Más magazines. Más misceláneos que son este por ejemplo, este tipo son los misceláneos, tarjetitas, etiquetas, cajitas, pósters un montón de banners animados y estáticos, ocho nuevas plantillas en HTML, y un módulo extra con un mega pack de landing page, un plugin para landings para WordPress, un videíto de embudos de venta, pero están en inglés, así que no nos va a servir mucho, a menos que hables inglés, entonces sí. Páginas de venta, un pack de páginas de venta, míralos, cuatro cuatro páginas de venta en HTML. Más landing, premium, son bonitas. Un creador de video quiz, es un software, y más cositas. Y otros 37 dólares, es decir, 37 más 37. Ya son 74 dolaritos. Tienen otra opción que es esta, que son un mock-up club. Y este es mensual. Nos dan un año, pero es mensual, hay que pagarlo. Cada mes. Tienen más mockups cada mes. Pero ese hay que pagarlo. Y cuesta 30, otros 37 dólares. A mí me gustó mucho. Me gustó bastante. Y la compré porque mi lista privada tiene esto gratis. Si estás en mi lista privada. Corre ya sabes dónde. Porque tienes el Play Mockup Fe, el básico y el Pro. Y te voy a dar algunas plantillas del club. Porque yo ya las tengo. Completamente gratis. Para que tú puedas crear tus propios mockups como tú quieras, incluso hacer negocio para ellos. Te estás ahorrando ahora mismo 37 más 37 más 37 simplemente por pertenecer a mi lista privada. Corre donde ya sabes dónde están los freebies. Tienes el acceso instantáneo a este fabuloso Play Mockup para que crees unos diseños súper buenos, súper fácil, sin gastar apenas nada y sin comprar software súper caro. Y si no estás en mi lista privada, hombre, suscríbete. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas a la lista privada y tú también tengas acceso a estos freebies de cine sin pagar absolutamente nada. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma de hacer mockups como un profesional gratis, incluso pudiendo hacer negocio. Yo ya te di ideas, tú ya decides lo que haces con ello...